Hola, qué tal, cómo les va, bueno, hola, hola, hola, hola a todos, a todas, a todes, eh, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué que hora estés escuchando este video, hoy vamos rapidito con, así nos queda corto el video, eh, así es un verdadero video short, con Marte en Acuario, estamos llegando a ...a un punto en el que ya habremos visto cuando veamos mañana el Marte en Pisces... ...ya vimos todos los planetas llamados interiores, ¿sí? o sea los que están más cercanos a la Tierra... ...en cada uno de los signos, ahí vamos a empezar con los exteriores... ...que son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, en cada uno de los signos también... Eh, estos son interiores o personales estos, est, estos planetas que vimos hasta ahora el sol, la luna, mercurio, venus y marte eh, dan mucho el sentido de la personalidad ¿sí? por eso las palabras claves que vas a encontrar acá en el manual astrológico que de acá saco las palabras claves para que cada uno de ustedes puedan tenerlo. Este manual se reparte en PDF en forma completamente gratuita. Lo tenés en nuestra página. ¿sí? Ahí lo podés bajar en forma gratuita. Y ahí también, si lo querés impreso en papel, lo podés comprar. <coughs> tenés las dos opciones. Eh, y si lo bajas también lo podés imprimir y lo tenés en papel eh, bueno, vamos para que veas que lo nuestro no es comercializarlo esto, sino que es otra posibilidad que les damos eh, vamos con eh, Marte en acuario hoy rapidito, este Marte en acuario como positivo es que los hace espontáneos, inteligentes y grandes líderes lideran Marte en acuario es líder como cuestión negativa que también coexiste convive dentro de cada uno de, nos, de, de quienes tienen a Mercurio, a Mercurio a Marte en acuario es que son agresivos egocéntricos e inarmónicos o sea siempre están buscando el conflicto Así que bueno, hay que tener en cuenta estas contrapartidas porque acuérdense que todos somos todo. Eh, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todos. Nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, con Marte en Pisces. Y con eso estaríamos, habremos dado toda una vuelta al Zodíaco, esta vez con el planeta Marte. Chao, hasta mañana.